La crisis de ansiedad es una reacción de angustia y miedo intenso que se manifiesta de forma repentina. La persona que lo sufre se tocará la cabeza o el pecho, notará dolor en el pecho y palpitaciones, sudoración, sensación de falta de aire, mareos, respirará de manera rápida y puede notar entumecimiento y hormigueo en manos y brazos, entre otros síntomas. Actúa de esta manera. Aléjalo de la fuente de estrés si la hay y siéntalo. Si le duele el pecho y le cuesta respirar y nunca ha presentado una crisis de ansiedad, avisa a emergencias. Si estás solo y reconoces una crisis de ansiedad, intenta concentrarte en respirar profundamente. La respiración rápida y superficial puede ocasionar trastornos en tu organismo y rigidez en tus brazos y manos. Háblale de manera calmada. Indícale que respire lentamente inspirando por la nariz y expulsando el aire por la boca. Intenta relajarlo con un ritmo más lento de respiraciones. Háblale en tono bajo y tranquilo. Coloca tu mano en su pecho para intentar una respiración abdominal. Si no consigue calmarse y sigue respirando rápido, coge una bolsa, no demasiado grande y sin cubrir su cabeza. Es preferible que sea pequeña. Avísale que le vas a poner una bolsa en la boca para que se encuentre mejor. También sirve una bolsa de papel. Intenta que respire a través de la bolsa y retírasela a intervalos para que coja aire de nuevo. Llama a emergencias si ves que la crisis de ansiedad no cede o si presenta temblores incontrolables, rigidez de extremidades o disminución del nivel de conciencia.